Venga va, vamos. Sí, sí, nada. A de, vamos a ver. Vamos a ver. Pe eh, pero me cago en la puta, tienes el signo normal que tenía la bomba. Me que compraros el Rainbow, tío, está muy guapo, eh. Sí, el pero Rainbow sí. Hago... Fizz... Pues a tirar. no puedo que lo eh, tío. la que me ha pegado. ¿no? Bueno, bueno. Hostia, otra Pero, ahí, eh Asperius, se nota un montón que ya, que ya se juega ¿Que lleva qué? ¿Que llevo qué? Que llevas un montón de tiempo se juega, se nota un montón Ya, tío Ale, te, me muérete, no, que host... te pasa en la cabeza, niño? La... Allen, me he encontrado un, un, unos tíos en el Rainbow, que nos han los dos rodas al principio en contra ¿Y, y si no se sé qué, jajaja, ja, ja, no lo sé vale, vamos a meter ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Eh... Pero... no había que comprar Forzamos, ¿no? Sí. Yo he forzado, eh Bueno, vamos a forzar todo ya forzado Tengo que forzar con vamos, ¿te? No, dale, dale, dale <coughs> Dejadme si queréis a mí pasar, que tengo Mac Yo también tengo Mac y chaleco no, pero... Yo tengo Deagle, Yo tengo Deagle, también Nunca falla de la digel Nah, bueno, sí, sí que falla No, nah, falla si eran malos. malo O si la pala, a parla Eh, eh, estéreo, serio, serio, no, serio, no. serio no, planta serio, serio, serio, serio, planta Ah, que tengo no. yo la bomba! Lleva dos tiros, lleva dos tiros, o sea, uno a uno de uno. No te vio uno por boca Eh, mira, tú eso de ir agachado así con la digel, Eso es de nubi, eh ¿Y si te no, cae no. en la boca? Claro, si no, quiero, ¿no? Agachas con la dikele y está rotito Sí. ¿Dónde? Arriba. Uno a up. Con pano 20, tío. Se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado, eh. Hay otro más, desactivado. Ah, no me pica. Bueno, sí, me casi me, me mata. <risa> Perdón, que... bro. <risa> eh, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Y yo? Eh, ¿Por qué no la puedo soltar? Ahora. ¿La pena venta? Sí, toma. ¿Toma eso la quieres? Sí. A ver, tío. ¿Quieres hice yo? A A un medio. A un medio, venga, tiro humo cortado. Espérate... Ahora. ¿Qué tiras me lo por la ventana? No me he, compro, no me he comprado no utilidades, tío. tío. Qué mal. A ver, tí, tío, te lo tío. A ver, tío mío, No. Una más ¿eh? ¿no? Está reventado, ¿eh? Cuidado, me he Buena. Vamos, vamos a, vamos a, vamos a. Vamos a... Dos puertas, dos puertas. ayuda venga, cubreme cóbreme un puerto. Cubre, cubre. Cuidado, ¿eh? me ha canalizado, ¿eh? Ya, ya. No me la he comido ni yo. Voy a su spawn irán por ratas No irá era uno por CT seguro Vale Y el otro más si hay Estabas mirando yo Ct tío ¿Estáis mirando CT Dejadme la dejármela ahí? sí, sí, Yo me hice dos el otro día con el Alex Tú. nosotros y yo estamos haciendo el carry, que pringado ¿Qué? ¿Dónde? Hacer sí, hacer sí, un eh, un soy malísimo, no, es pues si no. con el carry que estamos haciendo Hacer es abajo, que tío Estoy cansado de acertar ¡Tú! ¡Vamos! Oh, se lo hace, qué bueno Pero no me la ha contado, tío qué, he... <coughs> ¡No! alguien quiere una pena AP no Pues tú <risa> No que... tiene AK Vamos a... <risa> Eh, sí, venga, vamos a. Voy. Uno es pochín. Tiro un mocete. Venga, yo flasheo al entrar, eh. Pues yo voy por el palacio. ¿Alguien conmigo, ¿no? En el tío yo. Pues venga. No se salió bien. ¿Qué? Vale, me ha dado uno, es el único. Tengo cuidado, pero no me ha dado. Tiene más tonto que yo, tío. Tiro flasheo. No, otro, comí, me lo comi, me lo Hola, ¿tú? no, lo no, no, otro, otro en cocina Cocina? Sí, en jungla, coño eh, vale, para on, no, no, no, no, no, no, pa no, -pa pa -pa -pa -pa, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa <ríe> <ríe> <ríe> <Mi coffee. ríe> Te vamos a por ahí. Es <risa> que que hijo puta me deja la puerta abierta. Tienes que preguntar, eh, Pachi Una de vida, quiero De derecha, corta Otro, otro, está eh... ahí ¿Cómo se llama eso de la izquierda, tío? ¿Cómo se llama? Conector Yo esperaba ver la caja, que la caja no la estaba revisando nadie Ya ha pasado eso ya por ahí Claro <tose> un ninja, ¡Ah, por no Claro, que, es que... Acá. Es que el tiempo no te dinero. Vamos veamos veamos veamos veamos ver, vamos a vamos venga, vamos a ver, si es que soy gilipollas Ya lo veo. eh? <tose> Vamos de rush con ataque, tío. Increíble. Yo llevo Mac, que me he pillado. ¡Uy, por la raza! ¿Pero No ha muerto. Yo, un poco. Es necesario, es necesario. Pasaporte a la tierra. A ver, cuidado, Flash. ¿Algu cuidado. ¿Alguien mira mira Palacio? Yo, yo, yo. Apeu, me cago en tumbo, tío.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 Los Me he quedado sin pastuki, pero bueno, da igual. ¿Vamos a? vamos a, vamos a, ahora vamos a hacerle todo el lío. Vamos a, vamos a hacerle todo el lío, dirán. Y yo, la han salido bien, van a querer volver a hacerla, no sé qué. Pues claro, claro. Pero esperad, esperad a que eh, actúe el humo del lado. Tenéis no. claro, claro. uno under Yo lo tiro ahí. Uno under Sí, es verdad, de palas. Por que mega planto. Vierme a este. Uno con Las conecto. Uno, Cuidado ¿Es una rata? Uno CT. tío, Nice. Dale, bro, dale. qué puta mosquito. No, no compré el humo, tío. Creo que. qué skin más guapas tengo. Yo vendí todas por el rocket. Yo las he vendido todas. Venga, ve ahora, va, ven. no a ver. porque no A ver. Que máquinas somos. A ver. La mirada solo. Yo antes tenía la línea roja de acá. Están allí, al fondo uno, ¿eh? Me encanta esa plan, no sé qué no se puede ponerlo ¡No! Saltando con la, con la MP7 esta, tío. Nos retiramos. Hay que retirarse ya, eh. Ey, ey, ey, ey. ey. Una, una retirada tiempo. Con la falda, tío. ¿Cómo ha retirado sí. tú? Se con pena 20, tío. Hombre, ¿con qué va a ser, tío? ¿Ahí? Tío. Ya, te va a ir uno por la izquierda. Uh Pues la has dado, eh. 17 en 1. ¿A dónde tiene drop? pobre de tío. Toma, tío. es me estás diciendo que tienes 8000 mil es una ¡Ay! cosa ¿donde vamos?, dónde vamos? Eh, vamos no, vale vamos vamos, vamos vamos vamos ya vamos va a se rayarán, se que... se prepara vaya ah, mierda, la ¿has visto? soy qué que abro? la atención, ¿no? Espérate, eh, que tira. Tira flash. Eh? Pelacita, Buah. ¿Qué haces eh, tú? Dios, no, no, tío, no lo, no lo he visto. Sé, tío, está, dando de, no sé, está, está en las escaleras, tío. Vale. Sí, bueno. Un sándwich, sáwish, sandwich. no hay de No. No, es eso, es eso. Eso por donde no me acaban de darme. Sí, ya lo sé, pero los que no son de sándwich. ¿Dónde está salto? el, el salto, salto? El salto de sí, El salto. ¿Y dónde está el salto? A la caja sí. aquella No. Tía, entre la caja y el otro. Están tirando las pajas luego. Anda, no diga <risa> Te tiras bala, tirado luego. ¡Oh! <risa> Te han matado, te han matado. ¿eh? Hostia, puta, Pachi, tienes que Vale. Ha debut, te has debut, ha matado. Vale, estáis forzando. Se oh, yo no tengo armas, ¿eh? eh. Forzamos ahora. Bueno, yo quiero que te como aparte que. Ah, voy con Digger, vámonos. Digger eh... Bien, Pachi, dispara, eso es, para que sepan por dónde vamos. Me voy a tirar como me que voy a distraer Eh, Mira, un eh a base shift ya super tarde, tío, se han escuchado ya Pero tiene un coche No, coche, no coche, no coche AWP, AWP. le he intentado, le he intentado con la Deagle, pero que va Planto, planto. tengo que cubrir Venga ¡No! Soy autista, autista. ¿Qué Pachi? ¡Qué proflas. David, te has matado, tío. David te han matado, eh. Dale la boca, tío. Te está reventado, Mucho, tío, está reventado. A ver, Ah, me debes decir que te han matado porque no me callo. Eh, es que no sabía sé ni dónde estaban. Si lo hubiese, lo hubiese escuchado, pero bueno. Vale. Te han desusado. Hola. Cuando han despedido. Te eh, han defuso porque usted ha hablado. Toma. Pero cuando han desuschado si no se ha escuchado. Pues se ha escuchado perfectamente. Sí, sí, pues sí. yo no lo he escuchado. Aún no le he dejado 13 de vida. Ve ahí... ve por medio. Venga, meta flash, eh. metas flash, medio, pues te son. Este sí que es una buena flash. AVP, tío. Qué <risa> buena flash. Le he intentado tirar a la puta. A la puta Qué buena flash, eh. Al bebú. Pero a ver, ¿para que no hice a mí Baja de arriba, Edu. ¿eh, <risa> qué puta, tío, es que con esto también me puedo jugar. Yo ¿eh? sí, coño. Yo estoy jodiendo bien, ese Edu, que me hace jugar mal. <risa> Venga, busca a alguien. Tú, tú, tú, tú, Vaya, me he caído por el otro. Ah, sí. ¿Eres tonto o eres tonto? Tonto. Eh, eh, Normal. Es la segunda. Participa, por favor. Buena. Tiene ay, dos, ay, dos ay, tiene dos, tiene dos ahí, ¿eh? 72 en 13. ¿Tiene dos? uno, dos? Queda uno, ¿eh? La bomba y ¿Tiene ¡Pachi ha matado este es ¿vale? ¡Oh ah, pues pega, a la ¡Oh, izquierda! ¡Están que la U! ¡Es la U! ¡Es la la WP ¡Es la U! ¡Es la U! ¡Es la U! ¡Es ver U! algo No U! ¿sí no? ¡Es pues vale. no, pues está. U! pa, la que <risa> se la ¡Es la <risa> regale se la <risa> <regalea> <risa> algo. ¿Qué te, ¿Qué te cuesta llevar la bomba, tío, eh? Flash medio, cuidado. Mucho. Vale, tío. Que tengo una... Está avisado. Sí, sí, no, porque se me ha chocado A ver, Tira la bomba para pa que no la vean. Ah, sí, ¿Te, te, ¿te podíais tirar humo, uno cor humo corto? Sí. No sé si precisamente es el mejor humo corta que esta. <risa> Joder, vamos, vamos a, vamos a, ¿Alguien me gustea? ¿Alguien me gustea? yo, yo, yo yo No hay nadie. Ah, sí, uno, objeto. Hey, hey, hey. Detrás, detrás. Ah. Detrás, tío. Pero Va tío. Justo, eh. Justo. Venga. Top mid uno, eh. Estarando bien, David, bien, David, bien, mírame, mírame. Esto es tan wey. Ah, eso, vale. O me dices el salto que va de Tetris a, a eléctrico, pues vale. Te he dicho. No me has dicho, me ha dicho el salto que hay ahí. De a... <risa> Bueno, vale, sí, pachi. Alex, cuidado, le defuse, eh. Escúchalo, eh. No prometo nada. A dónde estás defusando? No? Uno, sangüe. Izquierda, estrella, uno. ¡A la hopper! Uh, 12. 12 de vida me he quedado, chaval. <ríe> que no, no tiene de esto? Toma, Pachi. No tienen dinero nunca. Para comprarse chintasquín. Venga, vamos, vamos, vamos a hacer otra vez. La misma. Va, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ah, es bueno. Me ve con aguante y acá. Si, si. alguien vaya por medio. ¡En no, no, serio! Está no oído, en serio. ¡Flash, flash! Oh, ah, hay uno con una escopeta. De... A ver, el doctor tienes que estar No, pero ¿Tú? creo, joder. <coughs> 61, eh. Dave. Dave. ¿Qué? Me han matado. Vamos para atrás, hombre. Si, sí, si, sí, porque tienen escopeta. Parkour, parkour, pachi, por hay uno, uno con, esto. La con esto, Uno conector, la conector, uno jungler. Madre, madre, madre, el tarnón de pachi. ¡No! Es pachi, le carga ahí en toda la mitad. Dale, es que... le da un tiro al de corta, eh. De este auto Esto oh, nope. está siendo una partida muy igualada, ¿no? Sí, sí, sí. Para ti, David, Oye, sí, sí. te la regalo Que te sí. he visto con cara de que la quería Todas las bombas le da al David, te lo juro sí, es que soy el único que la pone sí. No me la hostia tío David, no te he visto que tienes tan poco de dinero <ríe> Me queda al cero Oye, una, dinero. No me llega. Ah. Eh. Atentos, eh, a lo que voy a hacer. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, Flash. Hay uno de caballas. Joder, niño, pegarse. Niña, niña, David. Uy, cocción, niña. <risa> ¡Qué puta! Otro, otro en jungla. Eh, en conector. Tengo dos kills, madre mía. <risa> ¡Calla, calla! No, no, ese creo que ya está es, es ahí, ahí, ahí No, no, no, no, no No, Ve, no, no, le, no le salgáis al verbo, déjale Claro, cuidado, cuidado, cuidado, la cuidado, la... cuidado David, ya tiro. <risa> <risa> Y yo muero <risa> Es que me voy tarde, ¿sabes? Muy bien, ¡Buah! muy bonito. Toma, en serio. No? Ya me he comprado, no te rayes, bro. Qué bonito, qué impresionante. Me emocionaba al verlo. ¿Eso es una Diggle? Tienes 4 mil y te compras una Diggle, Edu, con lo malo sí. que eres. Estamos malo, Edu, eh. da <risa> suba. A ver si se la <risa> digo con cariño. Bueno, van los últimos. Y con una baja, ¿no? No, no, qué te pagó! tío! Cuidado, otro, otro, otro. Cuidado, otro no, lo he reventado, eh. 88 entre. Ande eco, eh. <risa> no, ya. Sí, oh, toma sí. eco, no. Toma eco, no, David. <risa> Pero ese, es el que, el que había guardado. Toma eco. Pues asombo, toma la boca. Cuidado, Edu, eh, Edu, eh, que tiro. No, Como vamos, vamos, vamos, vamos, no acabo de tirar. Es o sea, difícil. Es difícil, porque lo he tirado con un clic derecho. No, deten, ¿no? Ah, no, es el del integro. Tengo que comprar el último. Cobra da dos en la boca. Qué buena. Uh... Qué, no, bonito. ¿Qué, bueno, Qué bonito. Estás flipando. Que bonito, me he emocionado al verlo. Bullter, bullter, ¿Alguien bullter me compra? Estamos en serio? Qué bonito. David, cabrón. Me he reducido. Ey, está. De acá. Uy. ¿Ah? Dámelo, dámelo. No. ¿no? ¿A, ¿A dónde vamos? Eh, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Yo creo que te voy a acompañar a medio, eh. ¿Te da flash? Un poco tarde. Ya, he avisado. Buenísima, tío, Edu. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? No lo has tirado tú, ah, buenísima. Venga por arquitecto. corta, eh, aquí, a ver. Está tras, tras, tras, tras, tras que, que, que, alguien entre, que alguien mano. entre en ya. B. Que alguien entre. Ay, hay una cocina, ¿sí? Ya, ya, lo he escuchado. Eh, uno corta, uno corta. OEP muerto. ¿Qué hace ese? Fuerte. ¿Tú? ¿Eh? No se asoma, <risa> no se asoma ¡Eh, no! ¡Ay! ¡Qué cabrón! Otro de derecha. La... Ah, lo intenta el loco, pero que va. Qué bien. Sí, es muerto. A ver. 7, 8, no está mal. ¡Ay! Voy ya, No, voy a... ¡Ah, no, ah, ah! Quédete <risa> Así. Voy a. pa, pa, pa. como <coughs> que GH como que, ¿Cómo que voy me, voy... ¿Qué? Ya. voy a <coughs> yo voy a ver. <coughs> es pilla de de tío va. ¿Qué, qué? Tía, vaya hostia le he metido ¿Qué? a alguien que se me ha cruzado en medio Va, va a entojar, eh, Toja. Eh, normalmente se va a 2, 2, 1 Ya veo las del trap. Plantando, plantando. Ya. plantando. Sí, ¡Dios! Me lo tiro. Ya está, ya está, ya está. ¿Por qué está sí, tengo defuso, tengo defusas. <risa> pues nada también por ahora no no no, no tiene la USP está todo guapa eh pachy lo que quiere lo que quiere es dinerito hey tiene, pachy voy voy yo voy yo otra veza eso sí mira debiste ya eh rank no rank pachy no tengo rango No, pues, eh. Pues se la, sí, se, bueno, se bueno, le da he la, bueno, la bueno. polla, tío. Y yo, gente que juega a Call of Duty, tío. No está saltando, ellos. <risa> Te lo juro, eh. Están de está right. nada, eh, otra vez. Eh, eh bueno. Es que no he visto bombas. Estaba, estaba otro plantando. Ese. El timing, bro. Madre, cómo lo tienen de reventado ahí, pobrecito. Pobrecito, no, estaba ya en la esquina en plan. Y yo, por favor... Dejarme, llorando, tío. <risa> dejarme, por favor. No, carajo. ¿Qué hay de ese? No, pues voy a llegar yo. ¿Te gusta? Mira, cómplala. Hizo que no, Liguey. Me gusta ¿Qué más la mía. No tenemos esa, esa parte. Me gusta más la vida, ¿verdad? Como me gusta mucho fallar Abreme la puerta. Ya ¿sabes? te ligo. Bueno, te ligo, qué ¿sí? velocidad. Uno medio. Este es Rey. Que por matarlos, tengo que ser más rango, ¿no? Dos medios, dos medios me parece. Con auto, ¿no? Claro, sí el auto no, me cago, ¡Estoy muerto Auto gay Esta guapa, este Me M4 Mira ¿eh? por arriba Mejorarle si eh. tienen que venir ellos Esta guapa, este me m Vale, pues un poco, 70 céntimos creo Ah no, 2 euros Tengo 66 <risas> Creo que 2 euros, tengo 2 euros con 4 Claro, para el de Steam Toma Muérete! ¿Están todos ahí? ¿Es que no son de bomba No, había uno solo Están todos mis ¿A serio? ¿Por ahí hay pedazo de rata muerta? ¿Qué? Uno medio Se va a uno, ¿sí? El David ha pillado la disco de acá Esto no se lo esperan ¿Le salto? Venga, como el Call of Duty ¡Mira el Call of Duty, bro! Voy a rocear. Es que guardar. <risa> no sé dónde. Con corta, arriba. Nah. Corta. Salta, salta, Luke. calor, Me lo puedes trapar la pared si quieres. Mira, eh. Mira, mira, mira, mira. Ay, me planté, B, eh. máquina Espérate. Que vuelvo a por esto. No tiene balas. se tiene. Uh, qué guapa. Si, sí, si, sí, que tiene relieve y todo. Y es baratita, ha dicho. fuego táctico? ¡Anda! ¡En la puta esquina! ¡Toma! ¡Fuego ahí! ¡Ah! <risa> en la puta esquina, tío. Como las. Oye, habéis visto la del Porjo, <risa> la que ha hecho. ¿El ¿Qué? Que, que por una cada visita que reciban en no sé cuánto tiempo. Eh, donarán no sé cuánto, harán pues una ayuda al tema este del mar. De la contaminación ah, esta, de los plásticos y vale, eso. El... ¡No estoy igual ¿Sí? Pues que te pasa un vídeo, pedazo de imbécil. No lo he mirado, cabrón. Sí, me ha pasado una historia de no sé quién. ¿No? María Bailey. Y en su historia yo lo he visto, eh. Ehh. Flipa, eh. Pues chaval, dedo, tú, ¿tú que El de la bomba, bomba está en, en base, eh. <risa> ¿Puedes, decirle, puedes, puedes decir. Puedes decir que has contribuido. Cuando esto se, se arregla y si se arregla, tú puedes decir, eh. Ahí estuve yo. Mira, esta se me la puede decir. Uno, sí, no, sí, no, pero... los, los, ya no son tus hijos. ¿Qué pero, ha pasado, el vehículo? Que te estás de la escalera, no tienes una mierda. Oye, la auge está en el meta todavía. Sí, chaval, voy con una 5-7, eh. Me lo voy a hacer a todos. Ese tío que pasa que no muere. No mira, es Carlos Dutty. Carlos Dutty, Carlos Dutty, mira, míralo Uno, Tetris o Sandwich, T2, me parece. Tetris y uno, Ninja. Agua, Albani, Agua, no pongo mi al lagón. no. ¡No, tío! Casi me hago el. Si me llevo a cargar a ese. Si yo hago... cagan el del, el del, el del Calo Duty, tío. El, el, no, nivel, el nivel maestro de Calo Duty ha ganado. ¿Me compráis algo? Amables, amigos. Eh, toma. Toma, la no vida. Toma, una pereta. tiene. Eh. eh, no, Paxi, dale. Uh, vale. Voy a la ah, más. Eh, sí, no he comp no comprado, no, da igual. Ve, ve a rusear, sí, palas. Sí, yo sí, sí, sí. Yo tengo mi arma de la suerte. Ah, ha enterado. yo me más frenado. bien pagado eh. No, Pero a. Que... mí ah, me han enterado. ¿no? no, es que eres un gordo y no caes por la ventana. es ¿eh? si eso No, estoy muy emulculado. ¿Lo pillas por las sí, portas? Sí, sí, sí, Corta, corta. Corta uno. Quiero que que lo escuchado o no? No. sé sí. Toma. En la boca. <risa> oh, no. No, no, no, Oye, te a hacer un rush o qué sí, haces? Me, me, le da la vuelta por palas. Pues estará en B entonces, Niña Ninja, ninja. Ah, tío, no. El 2 oh, oh. con una escopeta. Pachi, el Batman. Oh. Eh, Alguien. Eh? Dice Toma, David, para ti, te la acabo de regalar. Gracias, ah, sí, bro. Aquí están guapas las Me compro yo una M4. Son tu... <ríe> tus veretas son graciosas, Pachi. Me quedé a uno de una roja, que valía 30 euros. Abrindo, roja. Si, es más suerte. Su ah, que el motor lo tienes un poco pronto, eh. O sea, mejor es cosa mía. ¿Dónde aquí. en B? Sí B, no no, no, no, no, no, tres por ratas Madre mía de mi putísima vida, por favor. Edu, hey, si no lo vuelves a hacer en dos años, ¿eh? Mierda, qué me has la, ¿La triple de USP Headshot? No. Tío, si fue contigo, tí, tío. Ah, pues no, o sea, no bueno. Está ahí la bomba. era cuando acababa Cuando a jugar con vosotros. ¿Está ahí la bomba o qué? Triple Hecho. ¿Por qué estáis todos en medio y regalan algo? ¿Acaso? No sé, es que en el ¡Está aquí, ¡Joder, puta! No, para, no, para. Está medio, está medio, no medio. ¿Dónde? Porque estaba en medio, ¿sabía, hombre? Medio. Hostia, alberado, eh. <risa> Le da ver, un no, yeja, <ríe> tío, 84 en 3, chaval. Mira. ¿Qué ¿Qué ¿Algu eres? Alguien me compra algo bonito. Vieja, uh, qué, ¿qué es? qué bonito. ¿Qué? amor, cómprate a, a, a OVP. Yes. Se va. <risa> <move out>. Report. <risa> no sé cómo se Aquí no, aquí no vienes ni para atrás, vamos Uy, yo no estoy en medio, ¿eh? no? Mira, mira, mira, mira, mira, Eh, han tirado, han flash En medio no hay nadie ya está Uno ve Se van. Vigilar rata, vigilar rata, que le voy por la espalda Estoy en rata, eh Viene por aquí, viene por aquí Eh, eso no te he pegado un tiro, pero vamos, eh, no sé por qué. Joder, ¿qué he pesado? Nadie. Ah. ¡Uy, chaval! ¡Miro uh. mal eh. que soy malo! Muy bien. Déjame cruzar ahora, <risa> pero me Estás trepando. Cuando tiene una piña, ¿vale? Vale. Uno de vida. Uno. Se estaba ¿cómo corre, tío? ¿Cómo corre? <risa> que no me da la pegooo la rapachi digo la peña y de pues vale que guapa que esta mi... 275 de 275 jajaja jajaja yo a los porros <risa> 250 es <risa> No, no, no, A 75, eh. Ah, bueno, ahí está, Gracias. Clase en medio. Ya. <risa> Están en. Eh? En esto creo, eh. Toma, humo por la bocada. Ay. ¿No robamos? buro rápido me lo andando qué, qué hacemos a, a, creo que ja. es decir estoy... somos unos impacientes me parece diferente edue te guste me guste dónde aquí detrás aquí detrás ahí ¿ves? Vale ahora toma, toma, ¿eh? toma busco ¿Dónde está la rodas? Hay uno, hay otro palas, creo. Eh. Cala duty <ríe> Voy a de mi esquilar A serio, hazte unos copes. Míralo, el no está campeando, tío. Se, se sentía uno aquí. en dos, aún así, eh. En palas. Eh, venga, eh, ahí eh, por favor. Sí, le he dado, bueno. le he dado, tío. Le he dado, le he dado. No, no, no, tocado. Uno, uno sí, sí, en sí, palas dao, tocado, sí, tocado no, no, por mí, no, no, y otro no, no, también tocado. Bueno, tío. Estás con mi David. Gracias, por la info. Que ya ¡Me cago en la puta! ¡Cuidado! No va a ninja, ninja seguro ¡CALO DUTY! ¡Aaah! ¡Un bello! ¿Dónde me ha salido, tío? Tengo dinero, ¿alguien quiere algo? ¡Yo también! pensaba que quedaba menos? Tío, tienes que ahora Yo tengo yes, ya está, tío. yes. ¿Quién se ha pillado? ¿Qué iba yo ah, vale. no, lo sé. me, please. <risa> ponle, ponle, en de boca. De, en the... No, pero eso es muy gay. Mm. <risa> pues eso. <risa> me ha hecho arriba de tu broma, ¿eh, que <risa> ¡Hola! De gente, ¿sí? ¡Hola! 90... La, ver, Le un he hecho 94 en uno. No, no. De un, un headshot, tío. Está abajo, eh. ¿Quién está con un auto, no, tío? Qué guarro, de verdad, qué falta de Ay, respeto. la sí, no ver, van para allá, eh. Cojon. Estaba una bala ese, eh. Pero a una bala, a una bala de... de P90. desde De 400 metros. el Flick se lo ha llevado. A serio, Flick. Flick. Ey, no. Esto ya, bro. ¡Ay! Ahí tienes hacka, eh. Ahí tienes hacka, ahí tienes hacka. David tiene hacka ahí atrás, eh. Ya, ya, ya lo sé, pero ah, bueno. más, no ¿no? chavales, pa' Ay, joderos! Esto era gilipollas, Pachi. Pachi, mete... me cago en tu puta madre. Se me ha quedado a pillar. Es que de gilipollas. Pensaba <risa> <risa> que <Ay, risa> se me habría quedado, ha quedado a pillar. Rato. Buah, yo sé, mejor con este arma, ¿no? Por lo dudo, era la verdad. Yo también. <risa> eh, vale, yo estoy aquí. Get under terrorists with agents hey, Eeeh Putar putar Putar putar Putar putar ¿Tienes vende, un disco eh? pachín? ¿Tú que sos? Si, sí. que estaba... encima vale 5 euros si comp por, compré por 4 ¿Por 4? Vaya, gan ganó ¿no? <risa> ¿Por qué ganas un euro pringado? Uh, uh, si sí lo vendes, si sí lo vendes, no no ¿Quién hay da medio...? A ver, venga te claro, te no, De eso trata, de eso trata. Me tiro un flash para joderte, ¿vale? No. vienen B. Gracias, Pachi, sí. por tu help me. Yo he dicho? ¿Voy en medio? No, no, no. Lo he dicho cuando estáis en medio. Sí, claro, claro. he dicho antes de empezar la ronda? Flipado. ¿Dios ¿sí Carmay? Sí, sí, estáis todos muy por favor. nerviosos. Joder, pero David, avisa, tío. Debe estar en <risa> nota. Uno a banco y el otro ahí arriba Ven los dos por el mismo sitio. Es eh, verdad, no, no, acércate Pastillo casi te muere el cerebro. ¿Por dónde voy? Por ahí, por ahí, por ahí. La técnica. El gusanillo ancestral. Había, había uno van. Bueno, es el Le la, la bueno, del Call of Duty. Calor duri. ¡Ay el VP! Normal es ¿eh? sí, que tío. Voy medio. ¿Algu Alguien me compra. ¿Qué quieres bueno. que te compre compadre? Toma, Tere, te lo regalo. Te <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> lo regalo. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Aquí? Qué marquina. Te <ríe> la <Pera> de cuestión <costillas ríe> del medio, tío. Venga, oh, vamos, vamos. <ríe> Al igual, vamos. ¿Mm? <ríe> Pelea de puchillo Quijo de puta, no nos han lío Bambe Bambe Hay <ríe> que brincaje todo B, seguro su puta madre Eh no, no en medio tío Es que no se. Sé... Ha sido todo tío Uno medio eh Escucha a mí Uuh me, me Mira el no co. Uno, uno corta. Corta uno. Mira, eh, con el Call Tutti Duty. <risa> no, oh, ah, tío. Me he hecho uno voy? ya, tío. ¿Quieres otro? Sí, sí, Espérate, sí. espérate que te, te cargo. Niña. Uno ninja. Uno ninja, va a hacer la de calo, férate... ¡Nooo! Oh, ¡No! no, no. no. Está ahí, está ahí. Vale, rapa rapa rapa pará, pará, Ah. Ah, far para, para, para, para, dale. dale dale dale